Chicos, seguimos con matemáticas discretas y seguimos con el apartado de aritmética modular. En este caso, eh, no tiene mucho que ver, pero ya veréis que sí tiene mucho que ver. La fi de Euler es una función matemática que coge un número y nos dice todos los números anteriores a él que son coprimos, pero nos dan la cantidad, no cuáles son. Es decir, si nosotros tenemos eh, fi de 7, esta función nos cuenta... ¿Cuántos números son coprimo? con él, pero claro, los anteriores a él? Es decir, el 1, porque el máximo común divisor de 7 y 1 es 1. El 2, 2 y 7, el máximo común divisor es 1, 3, 4, 5, 6, pero el 7 no, porque no cuenta. ¿Vale? Entonces, esto nos va a devolver 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pues 0. Seguimos poniendo otro ejemplo, la fi de 6 serían los números que son coprimos con este de aquí, anteriores a él. Pues sería el 1, el 2 no, porque el máximo común divisor de 6 y 2 es 2, 6 y 3 no, porque 6 y 3, el máximo común divisor es 3, el 6 y el 4 no, porque el máximo común divisor sería el 2, el 5 y para el uso de contar. Entonces, la función de Euler nos daría un 2. Es el número, repito, el número de... O sea, perdón. El número de números anteriores a él que son coprimos con el que nosotros estamos evaluando. ¿Vale? Pues, ahora vamos a decir sus propiedades. La primera propiedad... De esta función, phi de es si tenemos un P que es primo, entonces ese, su phi de P va a ser igual a P menos 1, ¿vale? ¿Cómo lo comprobamos? Pues como hemos hecho antes con un ejemplo, la phi de 5, pues, va a devolver, según nuestra propiedad, 5 menos 1, 4, ¿vale? Entonces, vamos a comprobar. ¿Cuántos números hay coprimos con el 5 anteriores a él? Pues está el 1, el 2, el 3 y el 4. Ahí lo tenéis. Siguiente propiedad. Nos dice que si P es primo, entonces la fi de P elevado a E. Va a ser igual a P elevado a E menos P elevado a E menos 1. Y esto es igual a P elevado a E multiplica a 1 menos 1 elevado a P. ¿Vale? Pues vamos a poner otro ejemplo. Y lo mismo. Eh, si P primo, buscamos un P primo. 5 y... Vamos a elevarlo a un número ¿eh? pues 2, por ejemplo, y vamos a comprobar que eso es verdad. Y eso tendría que ser igual a fi de 25. Uy, perdón, nada, eh, me he equivocado. Eh, sería P de 5 elevado a 2 multiplicado por 1 menos 1 partido P. ¿Vale? Entonces tenemos aquí 25 multiplicando a 4, 5. ¿Vale? Tenemos aquí 25 entre 5 es 5, por 4 es igual a 20. 20 números que son coprimos con 25 utilizando eh, esta propiedad. Vamos a comprobarlo. Esto supuestamente nos tendrá que dar 20. Y tenemos aquí el 1, el 2, el 3, el 4. 25 y 5, su máximo común divisor es 5, por tanto no se puede meter. El 6, el 7, el 8, el 9. ¿Qué pasa con el 10? Pues 25 y 10, su máximo común divisor es el 5. Por tanto no podemos usarlo. El 11, el 12, el 13, el 14... 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 y 24. Vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Pues aquí como veis, nuestra propiedad segunda pues se cumple también. Nuestra propiedad tercera. Nos dice que si el máximo común divisor de n y m es igual a 1, que quiere decir que estos dos números son coprimos, pues la phi de m por n va a ser igual a la phi de m por la phi de n. ¿Vale? Pues vamos a comprobarlo otra vez. Si tenemos, por ejemplo, dos números coprimos, pues vamos a poner el 4 y el 6. ¿Vale? Ay, perdón, el 6 no. El 7. Entonces, esto lo vamos a agrupar en esta sola y vamos a hacer la ci de 4 por 7. ¿Vale? Supuestamente, según nuestra propiedad, tiene que ser igual a φ de 4 por la fi de 7. ¿Vale? Nuestra fi de 4 en realidad es φ de 2 elevado a 2. Y nuestra fi de 7, pues usamos esta propiedad 1. Si p es primo, la φ de p es p menos 1. Pues 7 menos 1, 6. Y según la segunda propiedad, eh, sería p elevado a e, 2 elevado a 2, por 1 menos 1p. Sería 1 menos 1 medio. Esto de dentro es 1 medio. Esto nos quedaría 4 por 1 medio. 4 por 1 medio es 2. Y 2 por 6, pues, 12. Vamos a comprobarlo. El fi de 4, pues, sería el 1 y el 3. Y la fi de 7, sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Aquí hay 6 números y aquí hay 2. 2 por 6, pues, 12. Es lo mismo. Yo no sé si se ha visto abajo, ¿no? Sí. sí. ¿Sí? Y nuestra cuarta propiedad, pues, es muy sencillita y es, es generaliza este caso. ¿Vale? Nos dice que si n va a ser igual a p elevado, perdón, a un p sub 1 elevado a e, por un p sub 2 elevado a e', por un p sub 3 elevado a e2', y así sucesivamente, hasta llegar a un P sub K elevado a E sub K', por así, esto implica que la φ de n va a ser igual a n por 1 menos 1 partido P sub 1, 1 menos 1 partido. P2 1 menos 1 partido p sub ¿Vale? Pues vamos a ver un ejemplo Que así De buena primera, con tantas cosillas Pues parece un poco raro pues Esto se queda aquí. Bueno De ahorrar y os voy a poner el ejemplo ¿Vale? Tenéis aquí las cuatro propiedades <risa> Pues pongamos un ejemplo si tenemos que n es igual a 2 elevado a 2 por 3 elevado a 3 por 5, ¿vale? Pues, según nuestra propiedad cuarta, tenemos que IDN, eh, pues va a ser igual. Perdón, esto hay que quitarlo: también. 2 por 2, 4, eh, 27 por 4, 108 por 5. 540. Nos da que y de 540 va a ser igual a 540 por 1 menos un medio, 1 menos un tercio, 1 menos un quinto. ¿Vale? Pues esto sería. Eh un medio, esto sería 2 tercios, esto sería 4 eh, quintos, ¿vale? Entonces tenemos 540 entre 2, 270. 570 por 2, tenemos otra vez 540 y 540 entre 3, tenemos eh, 1, 2, 4, 8, perdón, si no se ve muy bien, bajo el 4, saco un 0, bajo el otro 0 y 180, tenemos aquí 180, 180 entre 5, pues va a ser 3, 15. 36, 36 por 4 que nos quedaba, 6 por 4, 24, 3 por 4, 12, y 2, 14. Pues los, el total de números que son coprimos con el 540 anteriores a él, nos da una cifra de 144. Como se lo podéis entender, no voy a poner 144 números toda la pizarra llena. Así que vamos a tener que tener un poco de fe en que esto es cierto. Pero vaya, que seguro que si nuestro amigo Euler lo descubrió es porque tuvo que ser cierto. Pues bueno, después esto nos va a servir para calcular el inverso en aritmética modular. Si tenéis alguna duda, pues ya sabéis que aquí estamos para lo que lo haga falta. Si te ha gustado, dale me gusta, por favor, que nosotros sigamos motivadillos. Chao.